Yo soy Crescento y Pagore de la Iglesia Mazamare, Perú. Yo he tenido el dolor de espalda hasta mi cintura. Gracias, Padre. Yo, yo he sanado, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santo.